¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Torah y seguimos con Briefly Second en Liar. En el anterior capítulo hemos luchado contra Ominas y ahora nos toca contra Artemia. Así que vamos allá.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 ¿O es más importante para el mundo que el Bahamut sobreviva? ¿Entonces debo dar la comida a Ominas? Ellos parecen deadly serious cuidado, Rydia! ¡Cualquier elección que te hagas, tengo la sensación de que nos enfrentaremos una oposición dura de la parte perdida! Este no es una what fácil! ¿Qué do hacer? Pues bueno, como en la otra vez, eh, compartí la comida y peleé contra Ominas. Aunque no estoy nada de acuerdo, vamos a darle la comida a Ominous para conseguir el asterisco de cazador que tanto quiero de Artemia. What have you decided, Idia? I I agree with Ominus. Idia, serious? ¿sí? I'm sorry, Artemia. I understand how you feel, I really do. But... India, all life equal. Human, Dagon, all same. All same. You're right. All life is equal. It makes no difference whether we are humans or Dagon or anything else. But that's exactly why I can't allow that ball to destroy our world and everyone in it without discrimination. My father raised me to carry on his ideals in his stead. Y es por eso tengo que tomar una chance en Ominous y Bahamut. Así que he decidido. Bahamut va a Flare Femtoflare y our world de la scourge de la ball. ¿Idia save world. ¿Idia, amigos, todos starve. That se mueren? ¿Es eso como Idia salve la Lo siento, Artemia. Ominous oh, tiene razón. La verdad que no, no tiene razón, pero bueno. Pues vamos a luchar contra Artemia. A ver. A ver, ¿qué hago? Por lo que he estado leyendo Artemia es jodidamente fuerte Así que... Uh... Los cazadores de huesos Nada Vamos a poner en default Por si acaso Vamos a invocar Ah... Uh... Al de fuego, a este. Fuego de prometeo. Y además el ataque físico, aumenta 10 turnos. No es nada bueno. Esto sin embargo sí que es loable. Aumenta la velocidad de la velocidad durante 10 turnos. Venga. Idea. A Idea le vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a subirle la competencia de todas las armas después vamos a poner que... Que se cargue a, a... Bueno, que ataque a Artemia. Diría que robara... Diría que robara... A Artemia, porque tiene carne de bestia, filete de rock... Eh, son, comida, son, son cosas para la gatomancia... Que se puede conseguir más adelante, así que... Vamos a cargarnos a los... A los cazadores de huesos uh. ¿No me lo cargué? <coughs> bueno Ah, no, tenía que haber atacado a Artemia Que con este ya se carga a los, ca a, lo a los cazadores de huesos, seguro Los cazadores de huesos tienen 1.600 Y pueden envenenar Qué poquito. <coughs> Más espiritual calor para todo. Invocación fuego Prometeo. Eh, tish. Uh... Ataca a este cazador de huesos <ríe> Eso. Bueno, ya no hay cazadores de hueso, Vamos a por Artemia Artemia tiene 2500 de vida. A ver, no, 25000 de vida. Uf, madre mía. Yo diría que más no le debería estar haciendo así cada rato. Y bueno, Artemia, no sé. No sé qué puede ser que le venga bien para para Artemia. He usado ataques físicos, pero además veo que tiene buena. buena defensa mágica. Uh, vamos a usar calor, ya que es débil contra. Contra fuego. Voy a poner que sea una niebla. Que sea de varios turnos. Edea ataca. Y tis. Ataca, sí. No creo que tenga nada que pueda. Un ataque que atraviesa la defensa física más potente con mayor velocidad. Nuevamente. No. Sí, yo creo que vamos a hacer esto. Mil bueno uff, quita bastante, ¿eh? cura más a idea no venga. Mierda, se puso en default. Aún así. A ver. Más no le dan default por si acaso. Calor como martillo, a ver como daño físico, cuánto le quita. Vamos a atacar a Artemia. Y vamos a atacar a Artemia. Vale, 900 y pico siguiente sí, de en default Pisotea Y usa velocidad divina Mierda, está en default a ver cuánto... 471 en... En default. Vamos a hacer una cura a todos ahí. You... Calor... Como... Causa efecto a los enemigos elegidos. Nova. Dardo. Causa efecto a los enemigos idénticos en el mismo grupo. Con daño físico. Durante varios turnos. Martillo. Pisotea y para ciento y pico cura todo, un buen amigo. Échale un especial. Rafa. Rayo. ¿Quién tiene el fuego, coño? Venga, ráfaga de rayo. Espérate. Especial. Luz. Fuego, fuego, fuego, fuego. Venga. Fuego rápido. ¡Qué guay! Dios, 6.000. ¡Ups! ¡Edea! La que va más rápido que el rayo. ¡Bien! Y a ser más largo si no llega a ser por esos ataques. La pobre, me da, me da mucha pena Artemia, porque tiene toda la razón. Pero bueno, espero que les haya ayudado. Haya sido de ayuda este capítulo. La verdad que sí. Y vamos a conseguir, por fin, para mi equipo, el asterisco de cazador. Me encanta. Que se lo voy a poner, por supuesto, a... Mmm. además con, con, el, con el arco tiene una, una muy buena... ...una muy buena competencia. Y además con dagas también, así que está muy muy bien. Pues nada.